En el año 2012, Salvador empieza con su emprendimiento acá en la ciudad de La Paz, ofreciendo un producto que estaría inicialmente vinculado a aquellas personas que necesitan o que tienen una alta demanda calórica porque está muy vinculada justamente al área de del deporte. Tiempo después abrió un café, que yo quiero entender el día de hoy qué relación tiene este producto con un café que ahora funciona con almuerzos y con otro tipo de productos con cervezas artesanales, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida a eh, Salvador Bustillos que se encuentra con nosotros hoy en el estudio y nos va a hablar acerca de Cereal Bites, que es un emprendimiento muy interesante que se encuentra en diferentes espacios y a la venta acá en La Paz. ¿Cómo estás, Alba? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Joaquina? ¿Bien? Bien, todo bien. A ver, contame, ¿cómo es esto? ¿Tú empiezas haciendo esto para ti? ¿Cuál sí. es el compuesto? ¿Por qué es bueno para los deportistas? Háblame sobre este producto primero. Ya, a ver, to, to, todo comienza con, o sea, que si, siempre tuve desde, desde pequeño una alimentación natural por parte de mi madre, mi abuela, con las personas que, que sí, básicamente. Ya, y claro, recuerdo a mi mamá era farmacéutica, o sea que hablamos mucho de los temas, ¿no? De, el, el, de los conservantes, de un alimento procesado, cuanto más procesado pierde más sus nutrientes. Entonces ella siempre apostaba, ¿no? A alimentarnos con fruta fresca, con cereales solo en hojuelas, ¿no? Ese tipo de cosas. No, no, nunca teníamos, por ejemplo, en casa cornflakes y esas cosas. Ya. Yeah. Entonces, eh, un poco parte por ahí, digamos que. Mi alimentación era siempre natural, siempre era... y rendía muy bien el deporte. Era ciclista desde que tengo 8 años he compito. Y, y bueno, me iba súper bien el deporte. Y ya por cosas de la vida me, me quedo viviendo solo, digamos, desde mis 17 años. Y empiezo a comer, digamos, mi demanda calórica, montañas de arroz, de fideo, qué sé yo. Y, empieza, y, y hasta caigo enfermo, ¿no? Me da hasta anemia porque... Estaba súper desnutrido, ¿no? mal en, en, en cuanto a minerales, vitaminas, etcétera. Entonces ahí es donde empiezo mi investigación por mi cuenta sobre la nutrición. O es sea, un poco decir que, qué cosas necesito, qué me está fallando, no nos obtiene hierro, la importancia de la fibra. ¿qué? La, hasta la relación que tienen las vitaminas con los minerales, ¿no? O sea, no, no es cuestión de consumir hierro, no necesitas vitamina C para que se fije el hierro. Sí. O sea, es un tema... No soy nutricionista, digamos, soy, o en todo caso he aprendido toda la parte que a mí me interesaba respecto al deporte y lo que yo hacía y lo que yo necesitaba para recuperar mis músculos o mis, mi, mi cuerpo. Entonces siguiendo la línea de mi madre, aposté por averiguar dónde está, en, en qué alimentos, qué debía comer para estar bien nutrido. Uh -huh. Y claro, es chistoso porque de pronto volví al pasado, ¿no? O Se empecé a, a, a dar que el sésamo es la mejor fuente de calcio que existe. ¿El sésamo? El, el sésamo, digamos, el, el hierro, los, los a, aceites esenciales que están en la chía, en la linaza, el magnesio. Entonces, eh, todos estos son los cereales en una concentración alta, incluso la proteína. Entonces, de esa forma es que como que ese cacho comprendo por qué, o sea, hasta ese momento comprendí por qué me iba bien en el deporte, porque siempre tengo una muy buena alimentación. Uh -huh. Hay un dicho que es, es muy cierto que dicen que las medallas, las carreras se ganan, ¿no? Así un 70, 80% en la, en la cocina, o sea, en la alimentación, porque es clave, somos lo que comemos. Entonces, hago, no solamente para esta gente que ahora está con esta onda fit, de verse bien, claro, sino para todos, es para, para, para cualquiera en realidad, o sea. Y ahora, ¿este producto yo cuántas veces tendría que consumirlo al día? ¿Es un snack? ¿Puedo suplantarlo por un almuerzo, por un desayuno? ¿Cómo funciona, Salva? Sí, eh, como te digo, la, la idea parte de ahí, o sea, de, de no tener cosas de mi búsqueda en el mercado, de alguna opción así que tenga, que tenga tus cereales y que te nutra bien, así por así decirlo, como una comida balanceada para humanos que te cobra Porque okay. es difícil cambiar la alimentación y, y, y cumplir, por ejemplo, la, la ingesta de vitamina C. Necesitas todos los días vitamina C, un gramo al menos, y no es algo que puedas acumular. Entonces, la forma de, de, de alimentación de proteína por los músculos, etc., ahí es donde yo veía qué complicado llevar una dieta variada y, y completarla, ¿no? O sea, todos los días. Entonces ahí es donde nace mi idea de que podría hacer un producto en base a cereales, todo. Y buscaba en el, en el supermercado importados, nacionales, todo, barritas de cereal, otras cosas que, que sirvan ¿no? para hacer deporte. Y ahí es donde vi que la mayoría, bueno, tenían edulcorantes, para, porque todo. Hay un concepto muy, muy, muy torcido ¿no? de lo que es la, saludable, lo que es fit, lo que es. y, y qué es cosa, son cosas light, son mm. cosas con edulcorantes. Eh, uno se imagina una lechuguita. Entonces, no, ¿no? O sea, a veces es todo lo contrario, a veces es comida nutritiva, sustancial, donde, de, no, donde en, en mi caso evito procesar al, al mínimo los, los, los alimentos para que mantengan más sus nutrientes. Uh -huh. Entonces, de ahí surge esta idea de, de hacer galletas, digamos, yo era bueno siempre para repostería, me gustaba hacer que se cenario comía más, etcétera, y de ahí es que dije, no, debe ser tan grave. Entonces, in, empiezo a hacer mi receta de las galletas, empiezo a investigar sobre... ¿Qué cereales tienen? ¿Qué? ¿Qué aportan? Hay cereales que aportan más que otros, ¿no? O sea, la yeah. avena aporta más hierro, más proteína, eh, también los aceites. Entonces empiezo como aquí a formular cuánto debería tener de cada cereal para tener el resultado no de la galleta. Y luego ya venía el reto de devolverlo galleta. Primero sale una cosa de piedra durísima, <risa> luego sale algo que se deshace. Eh, Intentado primero moler todo, luego intentar algunos enteros o sea, ¿Y todos y esa... los haces tú o ya te ayudo Claro, a... ahorita ya tengo a, ah, a una ya. persona ¿no? que ya se encarga de, de, de fabricarlas, pero al principio, o sea, este es el resultado, yo calculo, han sido unas 8 a 9 recetas más o menos, o sea, que se han ido Ay, variando no hasta llegar. Fácil. Incluso había algunos ajustes en el camino, ya más pequeños, pero, pero el resultado que tenga una buena textura, que sean ricas, que sean... Esa es la idea, ¿no? Porque yo pienso que tiene que ser rico. ¿Cuánto me alimento. cuesta? ¿Dónde lo compro? Están en el Épico, ahorita en el, en el café, están también en La Huerta, en las tiendas de La Huerta y en la tienda Soco, también es San Miguel. Ya, ¿y cuánto Art me cuesta son? aproximadamente? Están entre 15, 14 bolivianos, van por ahí Bárbaro. y aportan 300 calorías, que justo es más o menos la, lo recomendado. De hecho, para, para el sedentario, alguien que tiene una, una, una dieta de 2000 calorías día, ya. Comidas, ¿no? al día, se recomienda 5 comidas al día, en realidad, para que tu metabolismo funcione mejor. Y es más o menos a media mañana y a media tarde se recomienda un snack. Puede ser una fruta, puede ser un sándwich liviano. Y justo las calorías que se recomiendan son como 300. Entonces, como un paquete de estos. Ah, es un paquete entonces, de estos. Entonces, como si tú comes dos al día, es súper bien. O sea, a veces la gente se asusta por la cantidad de, de energía que tiene, pero yo creo que esa es la idea, que comas poco y, y tengas algo bien enérgico. ¿no? ¿Qué relación tiene esto con tu café? La relación es, es esa, lo que te decía, de, de utilizar productos naturales que no tengan mucho mucho proceso entonces de ahí como te digo lo, los hice para mí por cosas de la vida llegaron hasta la carrera de la caf que va a ser igual este año que entregaron en los kits por ejemplo ah, buenísimo. y como que a pedido del público es que me, me vi obligado a abrir digamos la empresa o empezar a ponerle un nombre una marca empezar a rotarlos eh, no nunca fue mi idea realmente voy a hacer galletas voy a venderlas no mm. Así como, y, pero ya inspirado en eso dije, pucha, o sea, en este mundo engloba, por ejemplo, el tema del café, el café que no sea instantáneo, procesado, todo esto, que me gustaba, pero tenía que profundizar. La cerveza artesanal, que es lo mismo, no tienen conservantes, es un producto más natural. ¿Esta cerveza es tuya? Eh, sí, esa es cerveza de la ah, casa. Mira. Son las cervezas que hacemos. ¡Qué locura! Y, y bueno, y la comida, te decía lo mismo, eh, orientada a comida nutritiva, ¿no? No me gusta usar la, la palabra saludable porque es como que implica de algún modo que es para gente enferma. Y de hecho, sí. eso es lo que yo quiero romper, ese, ese contraste de que una gaseosa artificial, ahorita una gaseosa artificial es lo normal y un jugo de naranja es lo saludable. Yo pienso que el jugo de naranja es lo normal, que exprimes la naranja y te tomas el jugo. Y lo otro es lo que, quién sabe qué procesos pasará industriales para llegar hasta hacer una soda. Entonces, sí. ese es más o menos el concepto. Recuerden ustedes que si quieren más información, nosotros nos vamos a ir la siguiente semana y hemos quedado a conocer el café para enterarnos un poquito más de cómo funciona. Yo no sabía que estas cervezas se hacían ahí porque las he visto en diferentes espacios. Y si tú quieres este producto, si tienes una tienda que justamente vaya con esta línea de comida eh, saludable, nutritiva, como dice Salva, actualmente en Bolivia, pues acá te vamos a dejar toda la información. Por favor, déjame toda la información. ¿Dónde me comunico contigo? Si estoy viendo a nivel nacional, ¿cómo hago para comprar tu producto y sobre todo distribuirlo? Cuando gustes a esta cámara. Ya, eh, estamos en, bueno, tiene página de Facebook, Serial Bites, de, y bueno, las proporcionamos más que todo con el Café Épico, además es un, es un producto que ahora me, me, me está sirviendo como medio también para patrocinar a algunos atletas, a, a orientar deportistas, digamos, en su nutrición, y bueno, cualquier contacto por, por Facebook, ya sea al Café Épico o a Serial o a Bites en Facebook. Si tú quieres saber más sobre este emprendimiento, nosotros el siguiente fin de semana te vamos a contar todavía más detalles a fondo porque el tiempo vuela cuando estamos en tres semanas.